Señores, un video viral, una doñita ahí, batea más que el pinto. La doña, eh. Da más duro que ella cuando viene. A no, cuando batea bien. Tenemos el video por ahí. Eso es. una. De... ahí. Ahí. Ahora sí. Ese fue, Ese fue el que enviaron, mate. Ahí está la doña. Ella... Recordemos que aquí han habido equipos femeninos que han presentado sí. el país. Cuando viene esa doñita, era de esa. Yo, sí. yo, yo, sí. yo Señor, señoriga, soy favorita. ponchándose en sobor. ¿Eh? <risa> sí, eso no me puede. Pues, mire ese video. No, no, no. Llévese ese video a su casa y estúdielo. Estúdielo a ver, que okay. hey, es ella, ¿no? ella, ella, ella, usted, ella. Venga, que usted Ella se para ojos, feo, pero le da hecho. bien. ¿Se ha ponchado sí o no? ¿Tú, ya? ¿Tú, ya? Ella, ella le da feo, pero le da bien la doña. <risa> Mire, lleve, llévese de mí, que yo me ponchaba mucho antes, no era muchachito. Y es que la bola duro, uno batea más fácil que, que la que le, le pichan el pasito. Porque la duro, usted más tiene que ver y hacerle así. pan y se va sola con la presión. Pero o sea, esos melados que tiran esa agua de azúcar, es, es para amarrarte ahí mismo. Desesperate. Entonces, esa doña tiene 300 años y va a <risa> Y usted se está ponchando. La, Aten la, Aten Atención bueno. equipos de softball. Eh, Atención el chamo. Atención. Ya para, Isaya ya Polanco que, que anda por ahí. Sí. Atención el Codia para que la ubiquen y sea refuerzo del de, no, de, refuerzo. Ya ya hay aquí. que pagarle a esa doña. ¿Qué va te lo ponen ahí, pobre gasoil? Eh? Ay, ay, ay, ¿Ella <risa> <¿Y> La sacó hace una semana. ¿Ella sacó? No, con la mano, la sacó para <risa> afuera. Para afuera la sacó. La sacó de foul la sacó de FAO. FAO de, ah, fue de FAO. El FAO, el FAO. FAO, el FAO de Chilote. <risa> ¿Eh? el, mira, pero también dicen que esa doña también sería, eh, que fue, eh, esos son parte de los entrenamientos del Licey para la próxima temporada. <risa>